Hola, ¿qué tal? Soy Xavi que bienvenidos a otro vídeo de mi canal. Voy a ir con India Martínez y Melendi, una canción que salió hace un par de días y el título es Si ella supiera. Bueno, India Martínez es de mis cantantes favoritas españolas. Mm, abre la boca y me pone la piel de gallina. Es brutal lo que me hace sentir esta mujer. Y Melendi, bueno, pues era de mis artistas favoritos en, en la adolescencia. Ahora ya no tanto. Pero, pero bueno, no vamos a obviar que tiene grandes temas, que tiene muchos fans yo ahora mismo no lo soy, pero lo he sido y nada, vamos, vamos a ver el videoclip qué tal que de verdad qué quejío que tiene esta mujer es que de verdad me da igual lo que diga lo que cante o sea... cómo cómo cómo tiene esa voz Yo sí que te amo oh, ver, ¿eh? Es brutal India Martínez De verdad oh, Qué mujer eh, Me gusta el ritmo Es que me encanta esta chica. Si que contigo, desaparece si que no... La verdad, o sea, me está gustando mucho, mucho, mucho, a ver la parte de MVM de ahora. Eh, bueno, de momento El miente, Me veo diferente y aunque suene y cruel no Bueno, Melendique Es que su voz es inconfundible La verdad Ha mejorado mucho en cuanto a Cantar, que quién soy yo para decirlo ¿No? Pero bueno Lo, lo estoy diciendo eh, A comparación de cuando empezó A ahora, bueno Mm, otro nivel. Es ¿eh? que estoy contigo. Es que mi universo con. Que de eso han pasado ya 15 años. Sí. Comienzan tu pecho y terminan tu ombligo. No sospecha nada de que en el silencio. Ay, es que es bellísima. Qué cara que tiene. Me gusta también ¿eh? como empastan las voces. La verdad, que mira que ella es muy melódica con, con su voz. Pero me gusta, me gusta cómo quedan. Ay, los planos de ella son preciosos. Alguien la ha visto con, con los mismos ojos que yo. Además ella es que tiene un look que no es que sea muy explosivo, ni guau, wow, te quedas ahí embobado, ¿no? Es muy sencilla vistiendo y todo, pero es que, es, es que le queda tan bonito, o sea, es muy bella ella. Visto, esta parte de aquí me falta ese quejío bueno de, de, de India. Ay, pero me conformo con el susurro este, ¿no? De verdad. Ay. Me no ha faltado el quejío bueno de, de India, ¿eh? oh, si que amarse, así, tanto, como... Qué bonito la parte de esta. Mm -mm. Además la letra es muy bonita, la verdad. Si sí, ella supiera que pueden amarse dos desconocidos y tanto. Tu con mi boca, no veas, no veas. Qué calor. Me muero por verlos en directo Esta canción tiene que ser muy bonita escuchada en, en un concierto El mundo que por ti me muero. Super buena también es que no me esperaba esto o sea, muy buena, muy buena obviamente me decanto por India pero es que bueno, la colaboración es buenísima me gusta mucho como empastan las dos voces la letra es muy buena y de verdad, India mm, o sea, necesito escucharte de nuevo en directo porque es que me me, transmit, me transmites tanto pero tanto, tanto, tanto, de verdad qué voz bueno, hasta aquí el vídeo de India Martínez con Melendi y la canción Si Ella Supiera. Si os ha gustado el vídeo no olvidéis de darle like y suscribiros al canal. Hasta el próximo vídeo.